Yo ya estoy buscándote cuando estoy practicando el arte, porque lo que yo vaya creando tiene una finalidad eh, que eres tú, que en arte terapia, en lenguaje técnico llamamos de destinatario. Tú eres el destinatario de, o la destinataria, o el mundo en general es el destinatario de mi creación. Así que yo ya estoy haciendo una apertura, yo ya estoy comunicando, yo ya te estoy hablando de algo que hay dentro de mí. Te estoy ya, estoy ya abriendo una ventana por la cual tú puedes mirar adentro de mí.